Presidente, eh, de la BBC de Londres, William Grant. ¿Cómo usted contesta el argumento de la oposición y los estudiantes del no que eso está, ha sido un, una campaña desigual? Es decir, que la campaña del sí ha sido financiada de forma injusta con fondos del Estado y usando la infraestructura del Estado para fines propagandísticos dando una ventaja marcada en su favor para el referéndum de mañana. Gracias. Bien. Bueno. Ah. Derrotismo. Y no solo lo que tú has dicho, como ya lo comenté, 100 mentiras más. 100 mentiras más. Ahora yo vi hace unos minutos al general, al mayor general comandante del Comando Estratégico Operacional. Han atacado a la Fuerza Armada. Yo estaba leyendo las declaraciones de uno de los irresponsables dirigentes de la oposición a medios internacionales, diciendo que aquí en Venezuela el mundo deberá entender lo que las elecciones son atípicas y le preguntan por qué. Porque aquí las controlan, son las Fuerzas Armadas, decía. Vaya que es cinismo, vale. Qué descaro en el uso de la mentira. Y como el comandante en jefe de la Fuerza armadas, es el presidente, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Arremetiendo contra nuestros humildes soldados que hoy están ya desplegados en todo el país. Y eso, como se ha dicho, y ustedes lo saben, eh, no es algo nuevo que, que funcione... Ahora, en estos últimos 10 años, todos los que somos soldados aquí y estuvimos en filas durante muchos años, participamos en distintos, distintas elecciones regionales, nacionales. ¿Yo? Yo vi con estos ojos, Grant, cómo en la época del pacto de punto fijo, los votos de la izquierda se lo repartían los dos partidos a de no había testigos en las mesas de los partidos de izquierda ellos se atropellaban ellos abusaban el Consejo Nacional Electoral en ese entonces en ese entonces era el Consejo Supremo financiaba a esos dos partidos dinero del pueblo no es que los partidos recababan, no, no, le daban millones de bolívares a los dos partidos del pacto de punto fijo. La izquierda no tenía casi recursos. Yo recuerdo el cuento aquel, del Kikiriki -ki, este para ti, Kikiriki -ki -ki, este para mí, que casi me genera un arresto, una sanción, porque yo quise oponerme a eso y, y me mandaron a callar. Usted no tiene que meterse en esto, teniente. Me decía una líder adeca. Y yo le decía, usted tiene razón, pero... Tiene razón usted, pero ¿qué, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Significaba que, Como se votaba por papeles. Eran tarjetas. Vaya, que como robaron aquí, ¿no? Como hicieron un fraude. La izquierda no tenía testigos. Solo en algunas partes de Caracas, pero allá en los campos, en los pueblos del interior. Entonces cuando salía uno que otro voto, por ejemplo, del Partido Comunista, que fue lo que yo vi. Partido Comunista, ellos, el símbolo del Partido Comunista es un gallo, un gallo rojo, el gallo rojo. Entonces, de manera cínica, bueno, grosera, ellos sacaban, abrían la caja, ¿no? Y ahí estaban las tarjetas, iban contando y en una pizarrita iban AD, COPEI marcando. Ese era el conteo, sin testigos, sin computadoras de nada, sin observadores internacionales, ni acompañantes, ni nada. Cuando yo veo que sacan la tarjeta del gallo rojo y dice una, una señora, y dice, kikiriki, este para mí. Y se lo marcaban para ellos. Al rato salió otro. qui, ¡Ki, este para ti. Así eran aquí las elecciones. Ahora nosotros hoy tenemos un sistema electoral de los mejores del mundo, sin duda. En resumen, creo que todos esos ataques forman parte de una de una, un estado psicológico de desespero en esos factores de la oposición en esos factores que conocemos muy bien y como los conocemos muy bien sabemos que andan ya con ese discursito de que si esto, esto es un atropello, que el presidente viola la constitución, que ¿qué más han dicho, bueno la, la fuerza armada este, está manejada por el presidente y van a hacer fraude que si las máquinas son manipulables, incluso, mire, llegan a tanto el desespero. Por aquí yo estaba leyendo ahora, asombrado, un artículo escrito, no sé si por alguno de ustedes. ¿Dónde estará por ahí el de El País de Madrid? Búsquenmelo por ahí a ver dónde anda. Yo lo leí ahora, donde un corresponsal, un corresponsal dice, aquí está, Pablo Ordaz está aquí. Pablo no vino. Periodista Pablo Ordaz. En un artículo fechado en Caracas, hoy 14 de febrero, dice este caballero Pablo para el país de España. Él dice por aquí que el presidente, aquí voy a leer esto, el presidente en cambio ha admitido que, comillas, se supone que esto lo dije yo, las máquinas se pueden manipular. Oye, ojalá estuviera aquí ese periodista para yo para yo preguntarle, mire, ¿dónde tú oíste? Sería que estaba soñando. Un delirio, el delirio de Pablo. Eh, tiene que estar delirando este periodista o corresponsal, Pablo Ordaz, según esta, este informe que me pasan, ¿no? Y dice no sé cuántas cosas por ahí. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, en el delirio de Pablo, dice, eh, ahora comienza, dijo, Por lo que dicen sus mítines, quiere mucho. Algo así como toda la vida. Ahora comienza, dijo hace unos días ante la correspondiente multitud vestida de rojo. Ahora comienza el tercer pe periodo, 2009-2019. Y después 2019-2029, trae 49 tata. Para entonces Chávez tendrá ya 95 años. ¡Qué manipulación! Man? ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Por aquí más adelante dice Dado el vértigo de ese guarismo Si Chávez gana el referéndum del domingo Dejará de ser un presidente para convertirse en algo más Bien Refuerzos que buscan estos desesperados de aquí o como el editorial del Washington Times, no fue, el Washington Post, lleno de mentiras. Ahora, ¿qué es lo que están tratando? De armar, ante el clima de derrota que los invade, y no pueden ni ocultarlo en el rostro, entonces están tratando de crear eso, lo que llaman matriz de opinión, de que aquí, bueno, hay un fraude, eso, eso no es nuevo en ellos. Por eso yo te digo, te dije hace rato, es que no saben ni ganar y mucho menos saben perder. Se están preparando para desconocer el triunfo del pueblo. Se están preparando para lanzar, más allá de ese desconocimiento y ese grito de fraude, sin ninguna sustentación en unas elecciones que serán, como todas las de los últimos años en Venezuela, transparentes y donde se impondrá la voluntad de la mayoría ¿eh? para lanzar de, detrás del grito de fraude cualquier plan violento. Yo los denuncio ante el mundo y a ellos les digo, más bien les recomiendo que no se atrevan, porque nosotros estamos listos para Neutralizarlo Sea cual fuere Sea cual fuere El formato violento Que se atrevan a lanzar Si se atreven Ojalá que no Pero eso es todo A eso se refiere Todo eso que ustedes oyen Día y noche Arremeten contra el árbitro Arremeten contra el CNE arremeten contra las máquinas del sistema electoral arremeten contra las autoridades del país contra las instituciones arremeten contra la verdad arremeten contra la moral sepa el mundo y yo aprovecho tu pregunta para ratificarlo nosotros desde las filas bolivarianas desde el gobierno y las filas revolucionarias vamos a Respetar los resultados, sean cuales fueren. Y además, si hubiera algún sector del país que desconociera estos resultados y tratara de montar sobre ellos la guarimba y la violencia, nos encargaremos de neutralizarlos, siempre en el marco de la Constitución y las leyes de nuestra República Bolivariana. Muchas gracias por tu pregunta, Grant. Espero haber sido más o menos preciso en la respuesta.